Es un medio original que da una nueva visión del mundo, que ayuda a cambiar a la gente y a construir un mundo mejor. Todo, todo. Internet permite que cream creemos nuevos medios eh, con bajos costos. Y creo que eso es lo más importante. Además, permite también que hablemos con nuestro público, que conozcamos nuestros lectores, y eso me parece muy importante. Recomendaré algunos medios latinoamericanos que me gustan mucho. A mí me encanta un, un website eh, ecuatoriano que se llama hekilcity.com Tienen muy buenas historias, muy buen texto. A mí me fascina también eh, El malpensante. Es una revista colombiana con crónicas, un poco de ficción también y muy buen texto. Recomiendo El chequeado argentino que están haciendo muy, muy buen chequeo de datos y influyeron en toda Latinoamérica. En Brasil también hay nuevos websites inspirados en chequeado y me fascina etiqueta negra.